Hola ¿Qué pasa? Hoy os traigo un vídeo para que aprendáis a etiquetar mejor vuestros vídeos y os ayude a conseguir más visitas. Perdonad la voz de mi tía, no se encuentra bien. Sigamos. Esto es ChatGPT una inteligencia artificial totalmente gratuita, la podéis encontrar buscando en Google. Después de registraros se os abrirá este menú, donde tenéis que escribir vuestras preguntas. Podéis escribir en castellano y pedirle la respuesta en inglés. Vamos a empezar buscando un título para nuestro directo, escribimos dame un título para un directo de Minecraft en Twitch. Ahí lo tenemos. Si no nos gusta, podemos pedirle que haga otro tocando el botón de generar respuesta hasta que encontremos uno que nos guste. Ahora vamos con las etiquetas, escribimos algo así dame etiquetas para un directo en Minecraft ordenadas por relevancia y que no sobrepasen los 500 caracteres. Ahí las tenemos. Pero nos no las da como hashtag, sino como etiquetas. Así que le pido que no le ponga almohadillas. Podemos copiar nuestra pregunta y agregarle más detalles para que sea más preciso a lo que necesitamos. Le podemos pedir cosas más específicas como dime las mejores etiquetas para un vídeo sobre las armas nuevas de la temporada 6 de Fortnite. Ahí está. Bingo Bango. Reformulamos la pregunta para que sea todavía más precisa con lo que necesitamos. También podemos pedirle ideas sobre qué tipo de vídeos crear. Si encuentras alguna otra utilidad, escríbeme en los comentarios del vídeo, Wanchun.